unos aretes pequeños y muy prácticos esta, esta técnica ya está en nuestro canal de youtube así que por aquí arriba le voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan verla y puedan así hacer algo diferente bueno bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo gracias a todas por seguir nuestro canal gracias a todas por el apoyo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 mostacilla de la número 11 mostacilla de la número 8 tijera, pinzas, aguja e hilo recuerden, trabajen con los materiales de su preferencia y los colores a su gusto bueno, para empezar hacer este hermoso arete miren, vamos a hacer este que está aquí vamos a tomar un cristal del número 4 que es este que tengo aquí una mozasilla un cristal y tres mozasillas de la número 11 estamos trabajando con la silla del número 11 este será nuestra secuencia como pueden ver ¿Lo pueden ver lo llevamos hasta abajo y repasamos bien, miren ya que lo he repasado, hice dos nuditos ese es nuestro primer paso así es que no tiene que quedar nuestro primer paso, miren tienen tres sillas de la número 11 debajo y tiene una mozasilla arriba entre dos cristales este es nuestro primer paso ahora, vamos a usar mucho mi mano porque estos materiales son pequeños, miren aquí está miren sale mi hilo de este lado, sale debajo del cristal yo voy a subir as, voy a subir hacia el cristal de esta forma tomo una mosasilla 11 un cristal 4 y tres mosasillas de la número 11 me devuelvo y entro por el mismo cristal así, hasta y este paso lo voy a continuar hasta que tengamos cinco cristales aquí se ven mucho mis manos porque es muy pequeñito miren, ya tenemos tres como pueden ver, miren, ya tienen tres, entonces vamos otra vez estoy de aquí debajo voy a tomar tres mozasillas un cristal y una silla entro a hacer cristal recuerden que esta técnica ya está en nuestro canal y aquí arriba del enlace aquí arriba vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan ver siempre le he dicho que hay técnicas que se complementan hay técnicas que, se, que la hacemos y nos llevan a, hacia otra técnica entonces, estoy aquí arriba, tomo una mozasilla, el cristal, y entro a el cristal. Miren, como pueden ver, tenemos cinco cristales y tenemos cuatro mozacillas, ¿verdad? Entonces, recuerden que este paso tienen que repasarlo yo lo estoy haciendo así para que el video no sea muy largo miren tienen que repasarlo ahora esto lo vamos a cerrar de esta forma así tomando tres mosasilla de la número 11 y pasando por el cristal por el primer cristal que hemos puesto anteriormente bien, miren, ya que hemos pasado ya que nuestro hilo está aquí arriba tomamos una mozacilla y pasamos por el cristal de esta forma así sin que nuestro hilo se enrede lo hacemos despacio yo estoy usando el hilo nylon pero si ustedes gustan pueden usar el hilo de su preferencia recuerden que todo esto tenemos que repasarlo yo estoy pasando ahora mismo hacia, la musa, hacia las tres mozasillas que coloqué anteriormente y voy a subir otra vez recuerden que esta es una técnica casandra. una de las tantas Miren. y voy a entrar en las cinco mozasillas que puse en el centro y estas cinco mozasillas yo la voy a repasar para hacer la forma de la flor. Recuerden que siempre le he dicho en mis videos anteriores que mientras más repasen esta parte de las sillas en el centro mejor quedará su trabajo. Bien, ahora me voy a pasar hacia un cristal, voy a bajar hacia un cristal para hacer la parte de atrás, miren, me voy a colocar en tres musasillas de la número 11, así de esta forma, miren, ven, vamos a hacer esta, miren, para hacer entonces esta parte. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la misma secuencia. Tomaremos un cristal, una mozasilla 11 y un cristal. Miren, esa será nuestra secuencia. Y lo que vamos a hacer es que nos devolvemos otra vez por las, por las tres mozasillas. Recuerden que esto tienen que repasarlo Y aquí lo que vamos a hacer es Subir hacia el cristal Tomando una silla, Un cristal Y devolviéndonos Entrando por estas tres mozacillas que tenemos aquí Hacemos lo mismo, recuerden repasarlo, subimos por el cristal y entramos hacia la mozasilla. alamos, entramos hacia el cristal, de esta forma, pasando las tres mozasillas. si se dan cuenta ya tenemos tres cristales arriba, nos toca ponerles dos cristales más tomamos un cristal y tomamos una mozacilla y hacemos esto dime un momento vamos a bien ya que la aguja de ya que la pinza soltó nuestras agujas, a la aguja. Bien. Hacemos lo mismo. Tenemos cuatro cristales arriba. Subimos por los cristales, por el cristal, subimos. Tomamos otra silla. Y vamos a colocar nuestro último cristal de esta forma. Miren. Entramos nuestro cristal. Sí, de esta forma entramos en el primer cristal que pusimos. Ahora, lo que vamos a hacer es entrar, tomar una mozasilla y entrar en el siguiente, en el cristal que tenemos de frente. Entramos por las tres mozasillas, subimos otra vez. Alamos y volvemos a repasar. Recuerden que esto es un paso repetido que ya lo tenemos en el canal y aquí arriba están los enlaces. Este paso lo vamos a hacer cinco veces. Cinco veces lo vamos a hacer. Vamos a hacer esta flor. Esto es una flor doble de cinco cristales en la técnica Cassandra. Miren ve lo que le digo, miren, queda un poquito flojo porque yo no lo repasé ustedes sí tienen que repasarlo yo no lo repasé para que el video no sea tan extenso, ahora nuestra siguiente flor lo vamos a colocar en cualquier de, en cualquiera de esas tres mostacillas que están alrededor así, vamos a pasar nuestro hilo y nuestra aguja y lo vamos a colocar aquí, aquí vamos a tomar un cristal una mozasilla y un cristal. Bien. Y vamos a pasar. Y vamos a hacer lo mismo. La misma secuencia. Vamos a trabajar. Con los cristales y la mozasilla Haciendo lo mismo. Bueno, la, yo lo voy a adelantar para recoger el reguero que nos hizo la tijera, ¿verdad? Entonces yo le voy a adelantar el video y también le voy a dejar el enlace aquí arriba donde está esto que ya lo hemos hecho anteriormente y ese es lo que le estoy comentando. Esto lo vamos a hacer cinco veces. Cinco veces lo vamos a hacer. Así que nos vemos cuando ya esté por aquí por la tercera. Chicas, miren. Entonces aquí ya yo tengo las dos recuerdan las dos que estábamos haciendo, miren, una al lado de la otra ahora para hacer la tercera miren, para que coja como esa forma curva que tiene que tomar la vamos a poner así, miren y en vez de empezar, vamos a ver para que ustedes lo puedan ver miren, vamos, no vamos a hacer miren esas dos donde están aquí para hacer la forma curva lo que vamos a entrar es aquí tenemos dos en el centro como ustedes pueden ver entramos entonces a la tercera esta que está aquí pasamos la aguja nuestro hilo por las tres mozasillas, así de esta forma y repetimos la misma secuencia esto es una secuencia repetida tomando un cristal, una mozacilla y un cristal. ¿Ven? Tomamos la misma secuencia, pasamos a la mozacilla, subimos hacia el cristal, seguimos trabajando con la mozacilla del número 11, un cristal y tomando tres mozacillas. De la número 11 bien entonces lo que vamos a hacer aquí es que yo voy a adelantar recuerden repasar su trabajo para que él quede firme como lo que estoy haciendo ahora repasándolo para que él quede firme y alar entonces lo que vamos a hacer es adelantar para que este video no se haga tan extenso Ya que es una técnica repetida Y que le hemos dado mucho aquí en el canal Bien Aquí tengo mis cuatro ya cristales Me falta poner uno Tomo una mozasilla Un cristal y tres musacillas. bien aquí está voy a alar miren incluso me pasé miren vamos a alar y vamos a cerrar tomando tres mozasillas recuerden de repasarlo Sí, de esta forma y aquí entramos bien pueden ver miren y esta es la secuencia de la parte de atrás miren ahora lo que yo voy a hacer es seguir en esa misma secuencia o sea trabajando en esta silla que viene siendo si contamos Hacia adentro tenemos una, dos, tres con esta. Entonces, aquí en la cuarta seguimos nuestra secuencia. Bueno, chicas, yo voy a adelantarlo. Nos vemos cuando ya esté listo. Nos vemos cuando ya yo haya, haya terminado de hacer esta, la última. Entonces, aquí le voy a enseñar cómo poner esto y cómo hacer esta cosita. Porque esto es, esto es una técnica repetida. Bueno chicas, gracias a todas por suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like. Bueno, vamos a adelantar y nos vemos cuando ya esté lista nuestra última flor. Bye. chicas, miren, continuamos aquí está hecha ya ustedes pueden ver la última flor que dije que iba a adelantar el vídeo porque ya este vídeo está hecho está en nuestra plataforma y los pasos son los mismos y la misma secuencia aquí estoy dándole la última forma a las mozasillas que tengo en el centro voy a bajar hacia un cristal de esta forma, me voy a pasar a esas tres sillas y a esta que está aquí, miren, voy a ponerlo así para que lo puedan ver, miren, y me voy a pasar en estas, en estas tres que están aquí, así, de esta forma y vamos a trabajar con la musasilla número 8 y vamos a tomar una mozacilla de la número 8 y vamos a pasar por las mozacillas número las tres mozacillas que pusimos anteriormente esto vamos a hacer un poquito de fuerza ya que aquí se complica un poquito como nuestro hilo es transparente tenemos que buscar para que no se nos enreden los cristales. Miren, hacemos poquita fuerza, porque acuérdense que esta es una forma curva. Tramos así de esta forma. Bien, seguimos Aquí ponemos las ul la última de la número 8. Vamos a hacer todo lo posible para que ustedes lo puedan ver. Estamos pasando. Hemos puesto... Miren, traten de buscar el hilo para que el hilo no se le enrede. Si pueden ver, hemos puesto cuatro sillas de la número 8. Ahora, ya que estamos aquí arriba, saliendo de las tres mozasillas, vamos a trabajar con las sillas del número 11 y vamos a tomar 15 mozasillas vamos a tomar 15 sillas miren tomamos 15 sillas del número 11 tomamos un cristal número 4 y tomamos otra vez 15 mozasilla la misma cantidad okay. entonces así viene siendo vamos a ponerlo así para que ustedes lo puedan ver esta viene siendo la secuencia la pueden ver okay. ahora si miren de aquí sale mi hilo lo que voy a hacer es miren aquí dónde está la abertura de la otra moza Ven. como mi hilo sale de este lado yo lo que voy a hacer es entrar en este lado así de esta forma miren entrando de esta forma bien ahora ya que estoy aquí voy a sacar bastante la cámara para que lo puedan ver ya que salgo de esa mosasilla de esa mosasilla voy a entrar hacia el cristal vamos a entrar hacia el cristal voy a alar eso tenemos que repasarlo ahora hacia el cristal me dirijo hacia el otro cristal que está aquí al un poquito entro en las tres mozasillas así y voy a entrar en esta mozasilla y esto lo voy a repasar. Lo voy a repasar así. Voy a repasar la quince mozasilla. Así de esta forma. Hasta llegar al cristal. Bien, así. Llegamos al cristal. Aquí vamos a tomar cuatro mozasilla. Perdón, cuatro no. Vamos a tomar seis mozasilla. Así, seis mozasillas. Nos devolvemos por el cristal. Lo acomodamos. Ahora repasamos esas seis mozasillas. Así. Vamos a repasar esas seis mozasillas. forma seguimos repasándola y vamos a subir a las seis mozasillas y nos vamos a parar en la número 3 bien en esa que está aquí y vamos a tomar cuatro mozasillas y vamos a hacer esto ¿Ven? para hacer el pequeño enganche donde va a ir colocado el arete o el grafe del arete. Esto volvemos y lo repasamos. Recuerden, pásenlo, repásenlo y pásenlo hasta que ustedes vean que su trabajo está asegurado ahora yo voy a bajar de esta forma con las sillas de esta forma hacia abajo para repasar las siguientes mozasillas que no hemos repasado ven estas 15 que no la hemos repasado yo voy a bajar la voy a repasar y me voy a colocar en las tres mozasillas miren que están aquí jalamos nuestro hilo para que no se enrede bien ¿Sí? ya estamos en la parte de abajo seguimos trabajando con la mozasilla del número 8 y vamos a hacer esto vamos a hacer un borde de todas las mozasillas ocho bien miren pasamos seguimos colocando mozasilla esta es una técnica que se repite esa es una técnica que podemos hacer miles de creaciones con ella, podemos hacer diferentes tipos de arete, incluso podemos hacer collares con esta misma técnica. Mira. Seguimos colocando la musasilla del número 8. de esta forma y estamos terminando que nuestra aguja nos ayude y nuestro hilo bueno chicas estamos terminando recuerden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube les notifique cuando hagamos videos nuevos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y compartan y compartan nuestro video. miren aquí estamos terminando ya ya terminé lo que voy a hacer aquí voy a hacer un pequeño rematico aquí que no lo hice anteriormente bien y vamos a hacer otro para asegurar nuestro trabajo ya prácticamente el de entero está asegurado ahora sí yo voy a cortar recuerden que cada vez que trabajamos una parte lo aseguramos bien ahora con mi pinza voy a abrir vamos a colocar vamos a hacerlo despacio vamos a abrirlo bien de esta forma cerramos y miren esta belleza miren queda hermoso miren queda hermoso de diferente forma diferentes colores miren aquí este donde está ahora para este verano y esta esta primavera primavera verano eh, que hace bastante calor quedarían hermosos y muy prácticos, son muy bonitos, muy livianos y no pesan para nada bueno chicas, espero que este video les haya gustado, que nos regalen un like y que activen la campanita de notificación para que youtube les notifique cuando hagamos videos nuevos no olviden de suscribirse a nuestro canal, seguirnos en todas las redes como El Rincón de Rosy y gracias a todas por el apoyo, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y a las chicas de la comunidad ustedes saben, mil besos mil abrazos para todas eh, no, y nos vemos pronto, bye